El que anda mujereando, vive pelando bola. Grábate esa verga, y ahorra por carajazos. Escúchame algo. Los ahorros te sacan las patas del barro, ante los inevitables pantanos de la vida. Ok. Otra cosa más. Tienes que ahorrar en verdes, está bien. Ok. Veriza a esos carajos en este round que comienza ahora. Lánzales este dardo envenenado. Cuando alguien se ponga con huevonada, ignóralo totalmente, evítalo. Ya esa persona murió para ti, simple y sencillo. El que anda mujereando vive pelando bola. Grábate esa verga y ahorra por carajazos. Ten calma y no te agites, nada de andarse viviendo por esos pendejos, recuerda que el estado tarda en pagar y que no hay dinero que pague la sensación de calma total, entonces date tu bomba para atender a la gente, tú eres el mejor que los demás, así que tómatelo con calma, todo está bajo control.